Bueno, al fin, Walter, salió a la pesca juntos. Este, Nos tocó fresco, eh. Venimos de una semana de un calorazo. Hoy justo, sábado, explotó el viento sur, así que mmm, la tarucha va a estar medio complicada. Venimos a buscar tarucha, vamos a pescar pejerrey, me parece. Vamos a Chichí, a Pesquero y Faro, así que me parece que vamos a tener que volver a, a las mojarras y a las boyas. Hoy la rompemos igual. <ríe> sí, Hoy. para el pesca se puso bueno, eso sí. Así que dale, seguimos viaje que estamos a unos 20 minutos. Ya estamos kilómetros. cerca. Dale. día de mucho viento fines de octubre casi noviembre este, teníamos ganas de la tarucha pero lo veo difícil mucho viento complicado así que me parece que vamos por el plan B peje a ver qué pasa en el cierre de temporada aquí en laguna Tichis pesquero el paro acá ya nos están esperando atrás día de pesca muy bonita la lancha ¿Cómo él? gracias Darío gracias, por la camperita sí, sí, sí. nos vino el pelo que hace frío la ventolina que tenemos. espero pesca como vos, Darío. No <risa> quiero pasar vergüenza con la camperita Bueno, estamos a bordo ya con el guía Lautaro. Bueno, un gusto conocerlos. Este, bueno, me decías que estás de guía de pesca, hiciste chichis y. Barranca. Arranca, la la Barranca, las dos. Las barrancas. De Andrea Rup. Exacto, una buena temporada se dio acá en Chichín, me decía sí, que ni dio, pasaste a las tablillas. No, ni pasé a las tablillas, la verdad que tuve la suerte de poder pescarlo acá toda la temporada. Así que bueno, ya para ir finalizando la temporada vamos a meterme una tita sí. hermosa. Estamos terminando ya la temporada de pejerrey, no hay tantas opciones, más áreas sigue pescando, pero acá en Chichín me dice que la semana pasada se pescó. Sábado 23 picó muy bien acá en Chichín. Sí. Eh, la verdad que pescó. Agustín, un pibito que entra conmigo que trabaja conmigo eh, así que picó bien, picó muy bien y ayer aflojó un poco pero vamos a ver qué, qué pasa hoy sí, venimos una semana de muchísimo calor veníamos apuntándole a la tararida, pero bueno, eh, justo detonó acá el viento sur, fresco así que capaz que algún peje manotea ¿no? y algún peje vamos a manotear, sí, no? Bueno. bueno, vamos a pescar, dale, un gusto nos vemos <risas> agárrala, agárrala. mira qué linda pejita, eh de costa, carpita, ¿con qué carnaste? Ah, en la pasta, ¿no? ¿no? ¿Sale, sale bastante carpa? No, la pinimos hace un rato. Ah, nomás. Estamos en sellando, madre la, en la carpa, en media hora. ¿En media sí. hora? Sí. ¿Qué masa es la que usás? ¿Dulce? ¿Eh? ¿Masa dulce o salada? No, una masa común. ¿La que armás vos? Sí. Espectacular, che. Una receta, pero con, cuatro, una receta sí. con cuatro cosas. Nada. Felicitaciones, eh. increíble todavía, en prácticamente noviembre estaron las la mojarra, sí, la tiró la temporada. ¿Te veo al costado? Ah, pero no, sí, no he echado, ya. Ah, ahí, está el, ahí está el esfuerzo. Y si no me dejan pescar, ¿qué crees que va Le dije que era pescaré. De... Sí, claro, pique de peje. El primero. Vamos. Viene con enredada. Che, a ver la camarera? ¿Servicio a bordo? Servicio a bordo de dónde son esas? de lesama? panadería de panadería de panadería de Sama. panadería de Lolito Bueno, a ver cómo viene Tiene una pinta bárbara. No, okay. vamos Vamos a <risa> no, digo con la carreta. <risa> los... Ah, se pusieron de moda ahora. Ah, estos, estos dos no están pasando el trapo, pipi. Ah, ponerle las pilas a las verdes esas. No, la carreta de PNR no todo bien. No, igual. Para que vea que hay variedad acá. con otro peje vamos ay ay ay el sacudón ahí se fue, sí pero estuvo ahí lo vimos uy ahora si sale la bigotona alguien le va a querer poner también ¿eh? ah no <risa> El blanco, el bagre del río, no hay bagre de sapo, lo sacan bagre de sapo acá. Veamos está la caña, así más lejos viste, la boya donde está. lo los ¿y vuestro? el blanco Esto es porque está conectado con el salado. Está conectado con el salado entre este agregar. Que tiene la, la viva Teresa que trabaja bien suelta, bien, bien flamada porque el metros de, está bien larga, ¿eh? está haciendo peje ¿eh? está justificando que lo haya traído ¿eh? para mí es la campera de Darío ah, se lo dedicamos a Darío porque por, que, que nos viste tenemos un auspiciante nuevo Darío Guerrero camperas anda bien, ¿eh? zafa la camperita encima que se, que se puso fresco vino al pelo. dijo gracias, ¿eh? Vamos, Felipe. No, es pesca esto o no es pesca aparte de filé amarillo, ¿sabes cómo le gusta ¿Qué ¿Qué es? ¿Eh? Viene el escudo? Riquísimo. Viene Bellaquito. Zapateo lindo. Tuvimos lindo el pique, pero nos fuimos acá con un poco más de calidad. ¿Eh? Me da gualter. Me da gualter, eh. Sigo filmando. La seguidilla de peje, vamos. lindo peje, Walter. Es la campera de área. Sí, la area, carpa. Nos viste, nos viste, hoy nos viste, Darío Guerrero de Barquisimeto. Gaby, pescadazo ¿eh? Del pescador TV papá, verá Del pescador TV chichi. Hoy 31, eh 31 de octubre. Mamá, Otra el El que nos prometió el pecho El Pipi el el papá. Te ganaste de mano, te le paraste adelante ¿eh? Te le paraste adelante, mira que pescadito ¡Papá! Salió el bueno, Pipi! <risa> se lo pediste a Dios. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La ah, tarucha. Completa, ¿Eh? Tarucha. ¿Completa la jornadita de hoy? Completa, con peje, tarucha y carpa. Peje, tarucha, ¡Ah! y oh. carpa. <risa>